bueno bueno bueno bueno muy buenas bienvenidas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos en la parte 2 de la serie de vídeos para cambiar una rom a un teléfono móvil xiaomi cuidado vuelvo a repetir para cambiar la rom a un teléfono xiaomi cualquier rom oficial y no oficial vale hay un vídeo sobre dudas del el cambio de ROM en un Xiaomi, que dejo aquí en la descripción y dejo una etiqueta aquí, ¿vale? Hay un vídeo de esta serie de vídeos que se llama parte 1, evidentemente, si esta es la parte 2, que te recomiendo que veas antes de hacer la parte 2, ¿vale? También es importante que os leáis los comentarios porque ha habido gente que ha dicho cosas muy interesantes, ¿vale? Bien, dicho esto, rescato esta imagen del primer vídeo, ¿vale? En el cual, en el primer vídeo, recuerdo que cuando arrancábamos el teléfono, por orden, en manera muy simple, tenemos que nos aparece el bootloader, luego salta el recovery y luego la ROM. Hice un inciso en el MIA1. Cuando llegue a hacer el cambio del recovery, ya explicaré cuatro pinceladas y explicaré cómo hacerlo en el MIA1, vale, que es muy sencillo. Luego pasaremos a la ROM y en la ROM tenemos el kernel, la baseband y el, el sistema operativo. Bien. No te asustes, esto es muy sencillo, muy sencillo si te lo explican bien, ¿vale? Así que no huyas de estos procedimientos porque luego tener un, un terminal Xiaomi pudiendo manejar todo esto es una gozada, es una gozada, en serio. Bien, dicho esto, lo que vamos a hacer nosotros en esta serie de vídeos es desbloquear el bootloader para poder tener el control sobre todo esto, ¿de acuerdo? Es importante tener el control sobre todo esto porque nos ahorramos briqueos de teléfono posibles problemas, y tenemos nosotros el control de la ROMs, ¿vale? Y eso es muy importante. Ya hablaremos de ello en parte 3 y parte 4. Vamos hoy a la parte 2, ¿vale? En esta parte 2 vamos a ver cómo la cuenta que creamos con el permiso que solicitamos, es decir, ahora, en esta parte 2, tú ya tienes una cuenta con permisos, con permiso habilitada para desbloquear bootloaders, ¿vale? Te recuerdo que esa cuenta tienes que tener una contraseña, y un nombre de usuario, ¿bien? Guardado, eso es importante, ¿de acuerdo? Con esos datos, hoy vamos a introducir la cuenta mi, esa cuenta que has creado, la vamos a introducir en el terminal, porque no es tan sencillo como parece, es decir, no es cuentas, eh, ¿no? Registrar, no, se tiene que hacer una serie de pasos, que vamos a ver a continuación, y iniciar la cuenta atrás, ¿vale? Hay una cuenta atrás que se tiene que iniciar. Ahora lo veremos, no te asustes. Dicho esto, antes de seguir, me gustaría aclarar dos cosas. Una, cuando solicitamos el permiso, el tercer mensaje que recibimos, que si tienes alguna duda de lo que estoy diciendo, mírate el vídeo 1, o el vídeo de dudas, el tercer mensaje solo es para corroborarnos, indicarnos, ¿no? explicarnos que tenemos permisos en la cuenta, nada más, ¿vale? Dicho esto, dicho esto, una vez recibamos el mensaje, ya puedes ver este segundo vídeo. ¿eh? Insisto, tienes que tener un nombre de usuario y una contraseña. Y eso conformará tu cuenta, de, tu cuenta Xiaomi con los permisos, que es el tercer mensaje, indicándote que ya tienes permisos, ¿vale? No voy a ahondar más en este tema. En este vídeo, insisto, vamos a ver justamente hoy esto de aquí, ¿ok? Venga, pues vamos a seguir. Seguimos para Bingo. Antes de seguir, la segunda cosa que he dicho antes que me gustaría remarcar es esto, explicar esto, ¿vale? Explicaremos esto. Xiaomi, como marca, tiene varios modelos de smartphone ¿Vale? El Mi6, el Mi Mix, el Mi Mix 2, el Mi Mix 2S, el Redmi Note 3, el Redmi Note 4, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Varios modelos, ¿sí? Los cuales, de manera oficial, si nos ponemos en la página web en.miwi.com, en miui.com, esta es la página web oficial del fabricante, podemos ver todos los modelos que hay en el mercado, ¿vale? Por si tenemos alguna duda o lo que sea, ¿sí? Esta es la página web de referencia que tenéis que consultar. Bien, la dejo ahí apuntada. Tenemos una serie de modelos. Para cada modelo, para cada modelo hay una... Ver hay... Brrr, vuelvo. Para cada modelo hay tres versiones. Tres versiones. Global, China e Internacional, ¿vale? Cada versión tiene hardware y software. Un aparato físico, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos, que, que hay procesador, bandas de frecuencia, batería, teclas, pantalla, ¿sí? El hardware y el software, que es lo que mueve el teléfono, el sistema operativo que nosotros interactuamos. ¿Vale? Esto es el software. Vale. Vale. Entonces, la versión global es la versión que tiene el hardware global y el software global. Hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Qué es el hardware global? Pues que tiene una serie de bandas de frecuencia normalmente digo normalmente porque no siempre así te dejo un vídeo aquí para que puedas ver exactamente si te interesa o no una versión u otra vale pero la versión global en teoría tiene más bandas de frecuencia y por ende en tu país a nivel global debería funcionar mejor sí vuelvo a insistir en el vídeo que te he dejado la etiqueta es importante que lo mires para saber si en tu país o no te va a funcionar bien a nivel de hardware tenemos eso y el software pues es global vale el hardware una vez comprado el dispositivo, nunca lo podremos cambiar. ¿Entendéis? Nunca podremos cambiar el hardware. El software sí. Estos vídeos son para cambiar el software. ¿Vale? Pero bueno, a nivel... Cuando cogemos la caja y la abrimos, que en un lateral de la caja pone Global versión y en el anuncio que tú hayas comprado pone Global versión, ¿sí? Tenemos esto. Luego, otra versión que tenemos, la china, que viene con un hardware chino que no podremos cambiar, y el software sí que lo podremos cambiar, pero el software es chino, es inglés y chino. Y aquí el software es, normalmente hay treinta y pico idiomas, ¿vale? Y luego tenemos la versión internacional, que la versión internacional, ¿sí? Guiaros por los coloritos, la versión internacional normalmente, normalmente no, miento, siempre, la versión internacional no es oficial, no oficial... Entre, entre paréntesis voy a poner tiendas porque la versión internacional no existe la versión internacional la crea si ¿sí? la tienda la tienda por lo que sea fijémonos hardware chino ¿eh? veis que está en verde por lo que sea el teléfono ha salido en china ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora he comprado un Mi Mix 2S y el Mi Mix 2S a fecha de hoy, 23 del 4 de 2018, no existe la versión global. No existe. Ni la ROM global no existe. Solo existe en China. Yo lo he comprado en China. Por ende, solo he, comp solo solo he podido comprar el modelo chino. ¿Sí? Y ese modelo que es completamente chino, la tienda me ha dicho que lo vende como modelo internacional. Es decir, que ha cogido el hardware, ¿veis en verde? El hardware chino... Y le ha metido un software que, que, y aquí es muy importante, ¿eh? escuchad, que el software puede ser, el software puede ser el global, si es que existe, ¿sí? Puede ser este software de aquí, si es que existe, insisto, pero claro, a fecha de hoy, por ejemplo, que yo he comprado el mimix 2S, no existe el software global. Por lo tanto, ¿qué ha hecho la tienda? Me ha metido un software me ha metido un software, vamos a ponerlo en rojo, que es falso, ¿sí? Que lo que es, seguramente, es el software chino y le han puesto un paquete multidioma. Ese software no se va a actualizar, no se va a actualizar vía OTA, ese software no va a recibir actualizaciones, ese software va a dar fallos, seguro, ¿vale? Fake, falso, ¿vale? Que es un paquete multidioma que ponen ellos y seguramente, pues, es la ROM china o alguna mezcla rara, ¿vale? Es decir... Eh, la versión internacional no es oficial, pero el software puede ser oficial, global, si es que ha salido al mercado, o en el caso de quien no haya salido al mercado, o algunos teléfonos Xiaomi solo se comercializan en China. Mi Note 3, Mi 5S, por ejemplo, solo se comercializaron en China. Entonces, lo que hacen las tiendas es venderlo como internacional y meten la ROM siempre, la ROM será o falsa o si ha salido la ROM global, que lo podremos ver en n.miwi.com, según el modelo podremos ver que ROM existe, será la ROM falsa o será la ROM global, ¿sí? Pero el modelo internacional no es oficial, ¿vale? Con esta explicación, con esta explicación empezamos esta parte 2, ¿vale? Esta parte 2, ahora lo que vamos a hacer es poner la cuenta que hemos creado, una cuenta MIUI, y hemos solicitado los permisos de desbloqueo y nos, lo has, nos los han concedido. Y todo eso lo hemos hecho en la parte 1. Con esa cuenta vamos a hacer, vamos a introducir y vamos a empezar la cuenta atrás. Solo, única y exclusivamente en este vídeo, solo de esto. ¿Vale? Y lo voy a marcar en color, yo que sé, en color naranja y bien gordo. ¿Sí? Solo hoy vamos a hablar de esto. ¿Sí? He comprado de mi bolsillo, evidentemente, porque todo lo de este canal está comprado de mi bolsillo. He comprado una versión china pura, precintada, para que podamos, ¿sí? Hacerlo luego, en el próximo vídeo, hacer la versión china. Y también tengo en el cajón una versión internacional, ¿vale? Para poder también cambiar la ROM. Pero hoy, lo que vamos a hacer hoy es de aquí, de las versiones globales, ¿vale? En el próximo vídeo, que será la parte 3, será la china. Y en el próximo vídeo será... La internacional, ¿vale? Irán bastante seguidos, no os preocupéis. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, primer paso. Una vez tengamos la cuenta y en un papelito, ¿sí? Yo aquí tengo el papel, tengo apuntada mi contraseña y el, el número de usuario y todo. Los datos que vimos en el, el vídeo número uno, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Cogemos el terminal Xiaomi que estamos usando a diario. En este caso yo tengo un Redmi 4X, pero puede ser cualquiera. Es decir, esto es un Redmi 4X global, ¿vale? global, pero podría ser un MI6, global podría ser un Mi Mix 2, global podría ser lo que sea, global ¿vale? ¿sí? entonces si tú tienes un teléfono que es global vuelvo a repetir, tiene la ROM global ¿sí? es decir ¿cómo sé que tengo la ROM global? me voy aquí me voy a información del teléfono versión de MIUI y vemos que la versión de MIUI aparece. MIUI global, 9.5 estable. ¿sí? Si yo tengo esto, puedes seguir con este vídeo. Si no tienes esto, mejor que no sigas con este vídeo. ¿okay? Puede ser que tengas la versión internacional y que el software que tengas sea el global y te aparezca esto. Puedes seguir con el vídeo y no va a pasar nada. vale El rollo es que hoy voy a tratar un teléfono sacado de la caja que es versión global. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es introducir el los paso 2 paso que he explicado antes, ¿vale? Vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer, porque partimos de la ROM global estable, ¿sí? Recordemos, voy a hacer un pequeño inciso, recordemos que de las ROMs Xiaomi, ¿sí? Oficiales, ROMs oficiales, que las encontraremos en la página web en .com, que he apuntado más arriba, ¿sí? De las ROMs oficiales, vamos a ponerlo en negro, tenemos... De las ROMs oficiales tenemos dos vías ¿Sí? Dos tipos Mira qué línea gorda ahí Dos tipos Tenemos China y ¡Epa! China Que esto ya lo veremos más adelante Y tenemos la global Que es donde vamos ahora ¿Vale? Solo hay esto Solo hay esto oficial De hecho, si, insisto, si te vas a la página web En .miu.com Te encuentras con este dos tipos de ROM Y hasta no encuentras nada más de la China y de la global tenemos, a su vez, dos variantes, ¿vale? Tenemos la variante que se llama estable, o en inglés stable, con la S, da igual, o la developer o desarrollador, bueno, da igual, ¿sí? Y esto mismo, este patrón, este patrón se repite exactamente igual en, ahí va, este patrón, vuelvo a repetir. Ahora, se repite exactamente igual aquí, ¿vale? En la china. ¿Sí? Tenemos lo mismo, ¿vale? Y nosotros vamos a... Ahora mismo estamos aquí, ¿vale? Estamos aquí. Y lo que vamos a hacer para empezar estos pasos es irnos aquí. Qué mal me ha quedado esta línea. Cullones. Sí, vamos a irnos aquí. ¿Estamos? Vamos a irnos a la Developer. Aquí es donde tenemos que acabar este vídeo. En la Developer. Y esto es muy sencillo, ¿eh? Es muy, muy, muy sencillo. No os asustéis porque es lo más fácil del mundo. ¿Sí? Developer. Aquí es donde vamos a acabar. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos esto? Como ya he dicho, nos vamos aquí a ajustes, información del teléfono. Ahora mismo estoy, como puedes ver, en la global estable. ¿Ves que pone estable? Bien. Vamos a coger... El navegador y vamos a entrar en eh, vamos a entrar en eh, en punto miui ¿sí? en punto lo dejo el link, lo he dejado aquí arriba, eh, en punto vale, entramos aquí, sí, entramos aquí, vamos a miwi 9 Global Rooms, ¿sí? Vamos a descargar la ROMS, ¿sí? Esto es la versión móvil, ¿vale? Para que a todo el mundo nos haga igual, vamos a volver atrás. Entramos aquí. Vamos a ponernos en la versión de PC. ¿Veis que abajo, abajo pone Switch to PC Mode, PC Site? ¿Sí? Entramos aquí. Esta es la versión de, de ordenador, como nos saldría en el ordenador, ¿vale? Entonces, ahora hacemos Zoom, hacemos Pitch to Zoom, ¿sí? Y nos vamos arriba a Downloads, a Descarga, ¿sí? Aquí. No hace falta que nos loguemos, no hace falta que hagamos nada. Solo vamos a descargar un archivo, ¿vale? Y ahora buscamos, buscamos nuestro dispositivo. En este caso, el mío es un Redmi 4X. Pero da igual, este procedimiento te vale para cualquiera, ¿eh? Entonces vamos a buscar... Eh, Redmi 4X, vosotros buscáis el vuestro. Redmi 4X, yo ya lo he encontrado. Clico aquí. Y estoy aquí dentro, ¿vale? Estoy en la ROM global, porque yo, ya os he enseñado que tengo la ROM global, ¿Vale? Y no voy a descargar la ROM global, ¿veis? Aquí, estable, perdón, la ROM global estable, no la voy a descargar, pues la que tengo. Quiero la, quiero la desarrollador, la developer, ¿vale? Y me voy a descargar la última, que la última está aquí. Si me voy a versiones anteriores, no, no me sirve de nada, ¿sí? ¿Estamos? Es tan sencillo como entrar aquí, ir abajo que pone developer y darle a Download Full Room. ¿Sí? Pues le damos aquí. Y se nos descargará un zip. ¿Veis que ya pone descargando? Se nos descargará un zip. ¿Lo veis? Me pone... Quedan 50 minutos. Es un zip. Que pesa aproximadamente un giga y pico. ¿Vale? Entonces, ahora mismo cuando se descargue volveré con el vídeo. ¿Ok? Un momentito, por favor. Bueno, ya se ha descargado. ¿eh? Aquí lo tenemos. El archivo descargado. ¿sí? ¿Lo veis? Yo uso Chrome, pero uséis el navegador que uséis. Se va a quedar en la en la carpeta de descargas, es decir, voy a matar la notificación, me voy a herramientas, me voy al gestor de archivos de Xiaomi, entramos aquí, me sale como que es la última, no que es el último archivo que he descargado, pero bueno, si nos vamos a la carpetita de la derecha, vemos en descargas, ¿sí? vemos que aparece ahí, ¿sí? el zip, es un archivo zip. Nos olvidamos de esto un momento, sí nos olvidamos de esto un momento, Apagamos el teléfono. ¿sí? Lo apagamos. Nos olvidamos del teléfono. Tenemos que coger el cable original, el que nos venía en la caja. ¿sí? Y el papelito donde tenemos apuntado la contraseña y todo, ¿vale? Bien. Vamos a ir ahora a la página web que todo el rato estoy diciendo, que es la oficial, en punto ¿vale? aquí os lo señalo. Lo vamos al navegador. Y escribimos en la parte superior, en punto .miwi.com, ahí ya me aparece, y entramos, ¿sí? Nos logamos, ¿nos registramos? No, nos logamos, ¿sí? Porque registrados, ya nos hemos registrado en el vídeo 1. Ahora nos vamos a logar con la cuenta que hemos creado en el vídeo 1, y esa cuenta ya tiene los permisos, ¿vale? Entonces, ponemos el número de teléfono con el cual nos hemos registrado. Yo en el vídeo 1 lo hice con un número de teléfono porque no da errores, nunca, con el mail, si lo has hecho con el mail a veces da errores, pero bueno pone el mail o pone el número de teléfono yo en este caso voy a poner el número de teléfono con el prefijo del país prefijo internacional del país que si no lo sabes no pasa nada, pones el número de teléfono y ahí, so, ahí ya te salta ¿ves? a mí ya me ha detectado por la IP del, del wifi que estoy conectado me ha detectado que es España, pero si no aquí podríamos cambiar, el España es más 34, pero en tu país, pues lo buscas y se pondrá solo, ¿vale? Aquí tenemos ya puestos los datos del, del número de teléfono y la contraseña. Ponemos la contraseña. Nos logamos, ¿vale? Una vez estemos logados, ¿sí? Una vez estemos logados, si por lo que sea, si por lo que sea no te ha salido en la parte superior loga, para logarte, te vas abajo... Te vas aquí al desplegable, no cliques, solo pasas por encima y apretas en inglés. Entonces te saldrá el diálogo aquí arriba para logarte. ¿Vale? ¿Entendido? Es decir, si en el paso de antes no te ha salido aquí para logarte, te vas abajo sin apretar. Solo pasas por encima y apretas en inglés. Y entonces se recargará la página y te, de, y te saldrá arriba para, para logarte. ¿Vale? Estamos aquí. Ahora vamos a un lock vale le clicamos a unlock como ya ha detectado que nuestra cuenta tiene permisos para desbloquear el bootloader ¿sí? ya nos dirige directamente a descargar la aplicación mi unlock ¿vale? y la descargamos vale descargamos la aplicación mi unlock ahora se nos pondrá aquí para descargar veis Pon aquí un minuto y ahora se descargará, creo que ya la tengo descargada voy a mirarlo a ver si la tengo descargada o no. Descargas. Mi flash unlock. Aquí lo tengo, ¿sí? Yo lo tengo aquí ya descargado. Se, se, se os descargará en realidad un zip. Es un zip lo que se os descarga. Descomprimís el zip y os sale esto, ¿vale? Os sale todo esto. Entonces, os vais a. Vamos a abrir esto. Os vais a. tan, tan, tan, tan. Aquí mi flash unlock.exe Y lo abrimos ¿Vale? Agree Y ahora está pensándoselo Vale Y nos quedaremos aquí ¿Vale? Aquí nos paramos Aquí nos paramos ¿Vale? Aceptamos los cookies o lo que sea esto los paramos aquí ¿Vale? Vamos a coger el teléfono ahora ¿Sí? Abriremos el teléfono no sé por qué lo ha apagado antes, pero bueno. Abrimos el teléfono. No sé, insisto, no sé por qué lo ha apagado antes, disculpad. Esto al igual alarga el vídeo más de lo que toca. Pero es lo que hay, las cosas del directo. Yo los vídeos no los edito. Ahora lo que vamos a hacer es, con el zip que hemos descargado, el zip que hemos descargado es una ROM, es la ROM Developer. Nosotros aquí tenemos la estable, la estable, y tenemos que cambiar a la ROM developer, tal y como he explicado en este esquema, ¿vale? Tenemos que pasar de la stable a la de developer, ¿vale? Porque en la estable en el 90% de los casos no nos, de, no nos dejará desbloquear el bootloader, ¿vale? En la estable no nos dejará desbloquear el bootloader. Entonces, tenemos que pasar a la developer. ¿Cómo lo haremos? Como la hemos descargado, la vamos a instalar. ¿Cómo la instalamos? Entramos dentro, ¿sí? del teléfono, vamos a aquí. A información del teléfono. Si, por lo que sea, tú aún no tienes actualizado el terminal, te tendrás que ir a herramientas y a, al actualizador o updater. ¿Vale? Que el cuadro de diálogo te saldrá absolutamente lo mismo que encontramos aquí. ¿Vale? Actualizador del sistema. Es lo mismo. Llegamos, llegamos aquí. Me dice que no hay actualizaciones disponibles. ¿Vale? Es la ROM global estable. Y me voy a... Selecciona paquete de actualización. Le doy a seleccionar paquete de actualización. Complementar la acción usando el gestor de archivos. Ya lo hemos visto antes. Y en el gestor de archivos me voy a descargas. Y le doy a. Aquí. ¿Sí? La que hemos descargado antes. Solo hay una. Y aceptamos. Ahora pondrá obteniendo información. Y hará un chequeo de que la ROM sea oficial y original. ¿Vale? Esto suele tardar bastante tiempo, puede tardar minutos, mmm, puede tardar. No obstante voy a dejar el vídeo transcurrir porque quiero que veáis todo el procedimiento. Ya veis que el vídeo no está cortado, no está editado, para que veáis que está hecho entre comillas a tiempo real. Y ahora nos pone, veis, descifrando. Pone descifrando, ¿vale? Y ahora simplemente seguís los pasos de la instalación. Aviso, aviso, aviso. Esto, por si os surja la duda, va a instalar una ROM nueva. Lo que va a borrar todo el contenido del dispositivo, ¿vale? Es decir, fotos o lo que queráis. ¿eh? Tenéis, ¿ves? ya os lo dice aquí. Eliminar datos. Va a volver a la versión tras, tras, tras. Se borrarán los datos. ¿Sí? Si yo ahora le doy a cancelar, pues evidentemente no estoy haciendo nada. Si doy a eliminar y actualizar, a tomar por saco todo lo que, todo lo que hay en el teléfono. Es decir, guardarlo, ¿vale? Donde queráis. Le doy a eliminar y actualizar. Eliminar los datos, que sí, que los quiero eliminar. Y ahora, ¡pam!, a tomar por saco, ¿vale? Ahora se va a instalar tranquilamente la, la nueva ROM. Va a tardar bastante rato, así que voy a cortar el vídeo y en un momento nos volvemos a ver. Venga, hasta ahora. Pues ahora ya lo tenemos restablecido de fábrica, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Tan sencillo como este teléfono lo vamos a tener que usar, si es vuestro teléfono personal, durante tres días mínimo, Sin, pues es decir, el próximo paso va a ser el desbloqueo del bootloader, es decir... Perdón, iniciar la cuenta atrás. Un momento que me explico. Ahora lo que vamos a hacer, es decir, todo el vídeo hasta aquí aún no hemos hecho nada. Ahora tenemos que introducir la cuenta Miwi, que es un momento, y iniciar la cuenta atrás, que también es un momento, ¿vale? Entonces, no obstante, al iniciar la cuenta atrás, aquí, van a pasar tres días como mínimo que vais a poder seguir usando el teléfono sin ningún tipo de problema. Es decir, configuradlo bien, como si fuerais a usarlo, durante tiempo, con vuestra cuenta y todo, ¿vale? Porque si no, quiero decir, no vas, no hagáis una configuración sin poner el wifi, la tarjeta SIM y todo Porque si es vuestro teléfono personal del día a día, os interesa, os interesa hacerlo bien, ¿vale? Entonces, voy a cortar el vídeo, configuradlo bien, todo lo que os pida, la cuenta miwi, la cuenta de Google, no sé qué, no sé cuántos La cuenta miwi no la pongáis, la cuenta miwi no la pongáis, ¿vale? No la pongáis, si la teníais antes puesta, os la va a pedir por seguridad, ¿vale? Pero vosotros no la pongáis, seguís sin ponerla. Si os la pide es porque antes la teníais puesta. Entonces no va a dejar iniciar el terminal sin que, sin que pongáis la cuenta. Esto es, una, esto es un protocolo de seguridad que sigue Xiaomi. Pero insisto, de manera predeterminada no pongáis la cuenta MIUI. ¿vale? Os dejo un momento, configuro el terminal y ahora vuelvo. Ya tenemos ahora el teléfono completamente configurado. ¿De acuerdo? Operativo, con la en este caso yo no he puesto la tarjeta SIM, pero vosotros meterlo todo, tarjeta SIM, el wifi, todo, las cuentas, exceptuando la cuenta Xiaomi, ha de estar todo puesto, ¿vale? Para un uso diario. Bien, dicho esto, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora vamos a bajar la cortina de notificaciones, vamos a clicar en ajustes y nos vamos a ir a... ¿dónde estás? Perdón, ¿dónde estás? Arriba. No lo veía. Información del teléfono, ¿sí? Vamos a información del teléfono y donde vemos versión MIUI, le vamos a dar ocho veces. Bueno, en realidad son ocho, porque yo las he contado y las sé. Pero si no, darle las veces que sea necesario hasta que abajo os aparezca una ventanita, ahora lo veréis, que pondrá eh, opciones de desarrollo activadas, ¿vale? Fijaos. Versión de MIUI y le doy repetidas veces. Ahora están activadas las opciones de desarrollo, ¿vale? Bien. Volvemos para atrás, vamos para abajo, vamos a ajustes adicionales, le damos ajustes adicionales y vemos que aparece un, una entrada que pone opciones de desarrollo, de desarrollador. Le damos dentro, entramos y ahora aquí quietos parados. Bajamos para abajo y donde pone mi estado de desbloqueo, le damos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer, siguiendo con el esquema inicial de nuestro vídeo, es introducir la cuenta MI. ¿De acuerdo? Vamos a introducir la cuenta MI, pero de esta manera, ¿vale? Vamos a darle a añadir cuenta y dispositivo. Vamos a poner el número de teléfono con el cual hemos creado nuestra cuenta MI. Que yo lo tengo apuntado en un papel, porque al no ser un número de teléfono operativo, pues no, no, no me lo sé de memoria. Así que un momento, lo tengo aquí apuntado. Vamos a ver. 668... 62, 24, 95. Y vosotros ponéis vosotros ponéis el vuestro, ¿vale? Con el prefijo internacional correcto. A mí ya me salta más 34 porque por la IP del wifi me la ha captado, ¿vale? Y ponemos la contraseña. Un momento, por favor, que me retiro. Vale. Ponemos la contraseña. ¿Sí? Y le damos a iniciar sesión. Vemos cómo inicia sesión. Yo los servicios de mi nube no los uso y por lo tanto no le voy a dar permisos porque no me interesa. No uso el mi nube. Y voy a quitarle todo esto. Continuar. Preparándose para añadir cuenta. Y ahora en teoría me tiene, ¿ves? Añadido al disco con éxito. Bueno, que se ha añadido la cuenta con éxito, ¿vale? Y ahora importante, volvemos para atrás. ¿Vale? Volvemos para atrás. Y donde vemos desbloqueo de OM, le vamos a dar activar. ¿Vale? Y ahora cualquier persona podría pensar, bueno, pues ya está hecho, ¿no? No. Ahora salimos, volvemos a entrar a opciones de desarrollador y fijaos como desbloqueo OM está desmarcado. Le clicamos y ahora, en teoría, salimos y volvemos a entrar y vuelve a estar desmarcado. Porque estamos todo el rato clicando aquí. ¿Vale? Pero en lugar de clicar aquí, vamos a clicar aquí. Y veis como ahora ya me aparece otro cuadro de diálogo. Es decir, en lugar de clicar en el botoncito azul, tenemos que clicar en el texto. ¿eh? Y ponemos habilitar. ¿Vale? Y ahora sí, que si salgo y vuelvo a entrar, se ha quedado marcado. ¿Lo veis? Es importante estos pasos, ¿eh? ¿Vale? Seguimos. Si tienes alguna duda, pausas el vídeo y vuelves para atrás. Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Y ahora, in la introducción de la cuenta mi. Ya la tenemos hecha, ¿vale? Y ahora nos falta iniciar la cuenta atrás, ¿vale? ¿Cómo iniciaremos la cuenta atrás? Muy fácil. Ahora vamos a apagar el dispositivo. Lo apagamos, apagar y apagar, ¿vale? Lo apagamos completamente. Lo dejamos a un lado y cogemos el cable original, ¿vale? Una vez tengamos puesto, el, cogido, mejor dicho, el cable original, colocamos el micro USB tipo B o C, da igual, lo que sea, lo conectamos al terminal, ¿vale? ¿Vale? Cogemos el terminal y apretamos volumen abajo. Mantenemos pulsado volumen abajo, ¿vale? Y con el volumen abajo pulsado, no pasa nada, podemos estar el rato que queramos, no hace falta que te ponga nervioso. Coges el, el USB y lo conectas al ordenador, ¿vale? Lo conectamos y verás que pone un diálogo que pone Fastboot. ¿Lo ves? Se enciende esto. Y ahora tranquilamente dejas de pulsar el volumen abajo y el teléfono se va a quedar así, ¿Vale? Dejamos el teléfono aquí Para que podamos ver todo el rato Lo que pasa en el teléfono ¿Vale? Ahí ¿Vale? Se ha quedado ahí en modo fastboot Ahí se va a quedar Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos aquí Al mi unlock que hemos abierto antes ¿Vale? Y otra vez Vamos a poner el, Otra vez la, el, la cuenta La misma cuenta que hemos puesto en el teléfono Vamos a poner más 34 que es de España En tu caso pon El, el precio internacional que sea Y el número de teléfono ¿Vale? Y ponemos la contraseña. Y le damos a singing. ¿Vale? Tarda a veces un poco porque los servidores de Xiaomi están saturados. Mira si la cuenta tiene permisos. Tiene que tener permisos porque lo hemos hecho bien antes. Me pone que el teléfono está conectado. ¿Sí? Y ahora le podría dar a un lock. Fijaos, si, si desconecto el teléfono, me pone que no está conectado. Y si lo vuelvo a conectar, pues hará el chequeo y pondrá teléfono conectado. Quiero decir, no pasa nada por desconectar o conectar el teléfono. ¿Vale? No va a explotar. Y ahora simplemente pues le damos a desbloquear. Y me dice, pues eso, el mismo mensaje de siempre, que cuidado, sigo con desbloquear. Y ahora mirad lo que va a pasar. Ahí está la cuenta atrás, hace la cuenta atrás. Ahí la cuenta atrás, perdón. Hace el tanto por ciento. Pam. Y me dice que lo podré hacer de aquí 71 horas. ¿Vale? De aquí 71 horas. Tengo que volver a repetir esto. Es decir, la parte 3 la vamos a retomar de aquí 71 horas. A vosotros, a ti, querido espectador, te puede salir 72. Te pueden salir 75, 110. Depende. Depende de varios factores los cuales aún no queda clara la cosa. Lo que sí que queda claro es... Que los teléfonos nuevos, Redmi 5 Plus, Redmi Note 5, los últimos teléfonos que ha sacado mi al mercado, muchos, en lugar de 71 horas, o 72, son aproximadamente 360, ¿vale? Que son 15 días. En este caso son 3 días aproximadamente, y en el caso de los teléfonos nuevos, son 15 días, ¿vale? Os esperáis. La parte 3, seguiremos, ¿vale? Seguiremos con esto. ¿Ok? Cualquier duda, abajo en los comentarios. Ahora mismo... El teléfono está así, lo podríamos desconectar. Desconectamos el cable. Apretamos el botón Power un rato. Vamos a apretarlo, me parece que son 7 u 8 segundos, es igual. Vosotros lo apretáis todo el rato hasta que el teléfono se va a resetear. Es decir, simplemente se va a apagar y se va a volver a encender tal y como estaba antes. ¿Veis? Ya está. luego de mí y ahora se va a iniciar se va a iniciar con total normalidad. ¿Vale? Entonces, cualquier duda abajo en los comentarios. Seguid los pasos... Con calma, no tiene misterio, ¿vale? Y de aquí, en la, en la, esto es la parte 2, en la parte 3 veremos cómo sigue, ¿vale? Un saludo y que vaya muy bien, adiós.